14 consejos para darle una lección a un hombre que juega contigo. ¿Qué hacer cuando un hombre solo busca jugar con tus sentimientos? ¿Qué hacer cuando él te ve como una distracción para pasar el rato y realmente no le interesa comprometerse contigo? ¿Cómo puedes tú darle la vuelta a la tortilla y demostrarle que no estás para estos jueguitos? Hola, ¿qué tal? Este es Marco y hoy quiero compartir contigo este video, donde compartiré contigo 15 consejos útiles que te dirán exactamente qué hacer cuando un hombre solo quiere jugar contigo. Si aplicas estos consejos que te voy a mostrar, es que literalmente les darás una lección que no olvidará nunca y que le enseñará a no jugar así con los sentimientos de las chicas. Y cuando termines de ver este video hasta el final, por favor, déjame en los comentarios una mariposa azul. De esa manera me motivarás a sacar más videos como estos. Y no olvides suscribirte. Activar la campanita de notificaciones y darme tu me gusta. Dicho lo anterior, ahora sí, vamos a por ello. Número 1. No dejes que te lleve a la cama. Algo que hace que un hombre guste o hasta busque de jugar contigo, es que él te ve como una jugadora también. Asume que a ti también te atrae la idea de andar rompiendo corazones y por eso actúa como si tú quisieras que él jugara ese juego donde te ilusiona y luego te deja. A veces los hombres que gustan de jugar con los sentimientos de una mujer, son en realidad hombres que jamás han conocido a una mujer como tú. ¿Y cómo se da cuenta? Muy simple, porque no caes ni cedes a la primera a la cama. Es más, le dices que no. Número 2. No accedes a todo lo que te pida. Una chica que esperanzada piensa que está siendo tomada en serio, se porta como una chica buena, accediendo a cada petición y estando para él a cualquier hora, en cualquier sitio. Así llueva, relampaguee o truene. Un chico que juega con los sentimientos ajenos es capaz de burlarse de los sentimientos de buenas mujeres, justamente porque las chicas con las que se relaciona esperan a que él cambie y deje de ser un mujeriego y establezca cabeza. Asociado a ello, ellas acceden y dicen sí a todo lo que él pide, como si se tratara de un Dios. Tú, por en cambio, no accedas. No accedas a todo lo que te pida, dile no. Número 3. Discute con él. Y no, no me refiero a que deliberadamente busques pelea o confrontación o un debate innecesario. Por el contrario, solo defiende tus convicciones, opiniones y forma de pensar cuando sea necesario. La chica buena es una que decide renunciar a sí misma, evitar la confrontación o el debate por miedo a perder la atención del chico que cree que ya es suyo. Tú, por encambio. Si tienes una opinión diferente sobre un tema, no tengas miedo en exponerlo. Con ello demuestras que a ti te da igual si él se queda o se va. Número 4. No temas perderlo. El jugador entiende que el factor miedo juega en contra de las mujeres con las que juega. Sabe que desesperadas por tener un hijo, establecer una relación, casarse o formalizar una relación que la salve de los chismes de las vecinas, una mujer haría lo que fuera con tal de mantener las apariencias. Tú por en cambio, cuando le demuestres que a ti te da igual que te llame solterona, él se dará cuenta entonces que tú estás ahí porque realmente quieres y no porque te esté motivando el miedo. Cuando él note esto, empezará a sentir curiosidad por ti y preguntarse, ¿quién es esta mujer que no teme que yo la cambie por otra? Número 5. No pongas los sentimientos. La chica buena es aquella que vive sus emociones a flor de piel y se derrite ante cualquier otro acto de romance, se complace fácilmente, exige poco y se conforma con nada. La chica buena es devota de las relaciones a medias porque en lo profundo está desesperada por pescar algo y eso hace que de buenas a primeras exhiba una fuerte necesidad de forjar un lazo perecedero. Tú, por en cambio, relájate. No actúes como si quisieras que ya te firmen los papeles nupciales. En su lugar, procura no mostrar tanto interés en formalizar. No significa que no digas lo que quieres, pero tampoco implica que presiones a que las cosas se den. E entre menos inmersa te veas, mejor. Número 6. No compitas. Muchas mujeres compiten con otras para ver quién cacha a marido antes, quién se casa luego luego, quién logra amarrar al chico más cotizado y en suma buscar ganarse la envidia de todas las demás mujeres, amigas, madre o hasta la vecina envidiosa que siempre está metida en tu vida, viendo con quién sales o con quién estás. Número 7. Sé indiferente. Que no te apantalle su galanteo, que no te sorprenda su forma de hablar, vestir, moverse, o hasta gesticular las palabras. Sé indiferente cuando él entra. Acostumbrado a captar las miradas, sabe que pocas mujeres se resisten a sus encantos y en su lugar prefiere esperar y sentarse a que las chicas se aproximen a él. Tú por el cambio, si estás felizmente comiéndote tu hamburguesa, no pares por él, no voltees a ver, simplemente enfócate en lo que estás haciendo. Número 8. No lo incluyas en tus planes, lamentablemente muchas chicas con el afán de cerrar el trato y lograr una relación sólida con este hombre, buscará siempre incluirlo en sus planes. Si organizan una fiesta quieren que él esté, si hacen una reunión desean que él esté, así sea que él nada tenga que ver con la actividad que se va a realizar. Al final una chica buena siempre procura que él esté en todas partes, así sea que no se lo haya merecido. Número 9. No cambies tus planes por él. Cuando la relación es mutua y la otra persona realmente aprecia, atesora y ama tu presencia, lo que hará es que siempre hará encajar tu horario en el tuyo, buscando así que ambos estén satisfechos, es decir, buscará llegar a un acuerdo en la que los dos estén totalmente cómodos y puedan disfrutar de un tiempo a solas. Pero en el caso de él, raras veces busca esa conexión en su lugar, siempre intenta que sea una chica la que cambie su agenda por él. Si este es el caso, no lo hagas, no cambies, no cedas. Número 10. No lo tomes en cuenta. Si has notado que él solo le gusta presumir de sus ligues, jugar con los sentimientos de buenas mujeres, sacarle dinero a tantas como puede, abandonar a sus propios hijos para irse a medio cuidar a los hijos de otros, entonces sabes de antemano que esta persona no te conviene, que poco te vale tenerlo a tu lado y lo que es más, lo mejor que puedes hacer es dejarlo que se marche. Número 11. No le des alas. A veces pensamos que una buena manera para darle una lección a una persona que gusta de jugar con los sentimientos de otras es darle alas para luego cortárselas. La realidad es que esto no es bueno, primero porque te distrae de salir con un hombre que realmente aprecia cada instante contigo y lo segundo porque te puedes quemar con fuego. Puedes terminar involucrada sentimentalmente y al final te será difícil escapar, porque él habrá ganado y serás tú quien lo esté persiguiendo a todas partes. Número 12. Guarda tu distancia. Si ya tuviste la mala suerte de enamorarte de él para luego darte cuenta que solo es un jugador que le gusta arruinarle la vida a las chicas, lo mejor que puedes hacer es guardar tu distancia. No darle motivos a que piense que contigo aún tiene algo. Los hombres que son excelentes entendedores saben que el silencio, la indiferencia y la distancia propiamente son símbolos de rechazo. Cuando él note que ya no estás interesado en él, simplemente se alejará solo. Número 13. Sé frío con él. Acostumbrado a que toda mujer desprenda sentimientos hacia él, se comporta asumiendo que vives en un mundo de castillos y dragones y que vivirás eternamente enamorado de él. Tú, por el contrario, le demostrarás que puedes ser tan fría y que tus emociones no te dominan, que las novelas son ficticias y que tú no eres como las demás. Número 14. Dale la lección de su vida. Regala tu ausencia, así de simple. Dale ese escarmiento en el que él se dé cuenta que no puede tenerte cuando le plazca y que tú no necesitas estar con él. Al final eso le calará tanto que finalmente terminará dándose cuenta que tú no eres igual a las demás y que ahora en adelante debe tener cuidado de no lastimar a la mujer correcta. O si no la equivocada, le mostrará cómo duele. Espero que este video te haya gustado y no me voy sin antes sugerirte que veas otros videos que hemos lanzado anteriormente. Además, suscríbete y déjame tu comentario, déjame tu mariposa azul para saber que este video te ha encantado. Este fue tu amigo Marco y nos vemos en futuros videos. Un abrazo.